Bueno, buenas tardes a todos. Me alegra muchísimo tenerlos a ustedes hoy acá y agradecemos de verdad desde la Alianza 80-180 que nos puedan acompañar. Es un placer poder abrir este webinar hoy llamado Internet de las Cosas y el COVID-19. Hemos querido invitar a dos expertos en materia de IoT, precisamente, que nos van a abrir un poco más el campo hacia la importancia de adoptar tecnologías, y mucho más teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo actualmente. Por ello, queremos pues darle la bienvenida a nuestros dos expertos. Edgar Salas, que es socio fundador de lógica que es una empresa líder de desarrollo en soluciones de Internet y las cosas, con más de 12 años de experiencia en el mercado y presencia en Latinoamérica y Europa. Y por el otro lado, a Sergio Espinoza, que es el cofundador de Bochica. Bochica es una compañía que ha venido maximizando la adopción de tecnologías y el uso de las bondades del blockchain acá en Colombia. Queremos comentarles a todos nuestros invitados hoy que vamos a tener un espacio de preguntas al final, que las van a poder ir haciendo en el chat de este webinar. Y pues obviamente al final eh, vamos a irlas leyendo por orden, ¿vale? Para dar inicio, entonces vamos a hablar un poco sobre la importancia del IoT acá en Colombia y en el mundo y por ello es importante destacar que todas las herramientas tecnológicas que hoy día existen se crearon precisamente para mejorar todos los procesos que hoy día tenemos. Muchas de estas herramientas IoT han sido implementadas, eh, si ustedes lo han visto, pues para ayudar a las ciudades a encaminarse en procesos de ser inteligentes o sostenibles. Y cuando hacemos referencia, esto no significa solo tener, digamos, semáforos inteligentes o medir la calidad del aire, sino esto va mucho más allá. Un ejemplo de esto es ofrecer salud 4.0 o la llamada telemedicina. Por otro lado, el IoT también ha sido la mano derecha de muchas compañías actualmente y más en esta época de COVID-19, ya que han permitido fortalecer los procesos internos y llevar una cadena de tareas mucho más ágil, organizada y, por supuesto, productiva, teniendo en cuenta que hoy nos toca teletrabajar, estar en nuestras casas y podemos contar con herramientas útiles para seguir el día a día de la compañía. Entonces... Voy a abrir esta charla preguntándole a nuestros expertos y podemos empezar con Edgar, si, si quieres. ¿De qué manera ha afectado tanto negativa como positivamente el Internet las cosas con la llegada del COVID-19? Edgar. Bueno, muchas gracias Lorena eh, y a todos en la Alianza, Luisa, por también ayudarnos con la organización. Y a todos los socios y miembros de la Alianza, más los asistentes... Eh, que nos están acompañando hoy. Eh, eh, oh, y obviamente a Sergio, mi, mi, mi partner en este momento para, para esta, esta charla. Un saludo a todos. Eh, sí, yo siento y es evidente también en términos medibles que la experiencia de esta incertidumbre generada por el COVID-19 eh, nos ha dejado o nos está dejando continuamente resultados positivos más positivos que negativos diríamos para no ser tan radicales en que todo es positivo definitivamente si sí hay cosas que no son tan convenientes pero la mayoría de, de ejercicios que se han podido aprovechar en función del COVID-19 son desde nuestra perspectiva positivos hemos visto que la pandemia ha acelerado la transformación tecnológica eh, para todos los frentes, eh, eh, y se, se reitera por, por varias fuentes. Una de ellas, la más reciente que he visto yo, es una encuesta que se hizo por Fortune 500, en donde el, 70, el 75% de los CEOs encuestados de Fortune 500 confirmaron que la pandemia ha acelerado su transformación tecnológica. Ese es uno de los efectos positivos, y mucho más teniendo en cuenta que eh, el Internet de las cosas eh, ha sido también identificado como uno de, los, uno de los pilares de la transformación digital de los mercados. Entonces, eh, teniendo solamente en cuenta, ya sabemos que en, en una forma macro y microeconómica, el COVID sí ha generado eh, escenarios muy positivos y convenientes. ¿Y en qué radica eso? En que eh, nos, hemos, nos hemos visto obligados a a utilizar herramientas de alta tecnología para ser más eficientes y darle continuidad a nuestros negocios en, en general. Eh, y el Internet de las cosas, como es evidente, eh, pues nos permite administrar y visualizar eh, esos recursos, esos activos y esas gestiones controlables eh, de manera remota y de manera más eficiente y en línea. Entonces, es evidente una gran... Una, un gran beneficio. Otro beneficio, o, u otro de los factores positivos que yo veo y que quiero resaltar es que se ha evidenciado particularmente en Colombia, pero en general en todas las regiones, eh, el triángulo de poder que muchas veces en escenarios anteriores no fue tan fácil de, de juntar, y es el triángulo entre la academia, el sector gobierno y el sector privado, en donde los tres juntos hemos podido eh, encarar al unísono eh, un poco menos de lo que quisiéramos de manera ideal, pero muchísimo más de, que, eh, de lo que eh, estábamos logrando hacer antes de la pandemia, y es que eh, construimos en conjunto de manera acelerada una visión de evolución, eh, no solo para el desafío, cómo afrontamos y encaramos con tecnología esta situación, esta pandemia, esta coyuntura, sino también cómo comenzamos a abordar eh, los desafíos que subsiguen a esta, a esta eventualidad. Eh, y menciono, para no dejarlo tan, tan netamente positivo, algunos pequeños lunares, eh, que la verdad, comparados con lo beneficioso que podemos aprovechar de esta aceleración digital que podemos tener gracias a la pandemia, es que eh, en contravía vienen eh, elementos tradicionales de desinformación o de mala información eh, generada por medios o por fuentes no fidedignas que a veces tienen más, eh, más ruido y más eh, llegada que las fuentes reales más fidedignas, más confiables y mucho más eh, sustentables y beneficiosas. Esa es la perspectiva desde nuestro lado, Lorena. Muy bien, eh, ahora pues quiero darle la palabra a Sergio. Bueno, eh, Positivo o negativo nos ha afectado el tema de la llegada del COVID 19 y cuál es su influencia del IoT. Bueno, vale. Eh, pues yo creo que evidentemente la afectación de, del tema COVID se puede se puede digamos diferenciar en dos sectores eh, que son el sector como enterprise llamémoslo y el tema de las aplicaciones IoT como tal. O sea, digamos que es evidente para todos que la virtualidad y la distancia son un, digamos, un escenario eh, propicio y pertinente para adaptar o adoptar ciertos niveles de tecnología, como decía Edgar. Entonces, eh, quiero dividirlo en esas dos. En el tema como Enterprise, que son las necesidades que ya se evidencian mucho más, ¿cierto? Que antes lo que la gente tenía como en el, en el whiteboard para... Para decir, bueno, esto lo tenemos para hacerlo en un futuro, les tocó acelerar. Eso es un tema que a mí me parece positivo, que hay una aceleración, sí, pero es una aceleración que no la podemos identificar en cuatro frentes distintos. Uno, un tema es de CAPEX. ¿sí? Los costos del CAPEX se tienen que reducir. O sea, las, los dispositivos que yo pongo allá afuera, pues tienen que ser más baratos. Yo tengo que tener unas soluciones y ya las empresas que manufacturan los... Los, los, los dispositivos se, se dan cuenta que, que ese descreme de mercado dada la coyuntura del COVID pues no se dio de la forma en que se esperaba sobre todo con el, el advenimiento de las redes 5G que ya pues empezaban a hacer pruebas en Colombia para eso porque pues, son las plataformas sobre las que idealmente correrían estos dispositivos de manera masiva entonces esos costos tienen que reducirse ¿sí? tiene que haber más transparencia en los negocios precisamente porque la falta de presencialidad nos empuja a que todos los procesos de negocio que yo quiera controlar con IoT, pues, queden registrados de una manera mucho más confiable, ¿sí? Eh, y por eso, digamos, hay uno, uno puede hacer unas, unas conexiones directas con la tecnología blockchain para ver cuáles procesos y información crítica de negocio puede subirse a esa plataforma o a esas redes para evitar la inmutabilidad de los datos, que es más necesaria dado que no hay un control, digamos, presencial del, del individuo, ¿sí? Eso nos empuja a que tenemos que automatizar mucho más. O si sea, las empresas se dieron cuenta que tienen que ponerse en, en esa tarea de automatizarse mucho más y de, como vamos a ver ahora en los ejemplos, de poder tener control sobre cosas que, que otro no, día no, no, no, no tendrían control porque pues, simplemente necesitaban un operario o necesitaban la presencialidad, ¿cierto? Eh, por otro lado, las, por ejemplo, las cadenas de abastecimiento, cadenas de, factura, de manufactura. Tienen que volverse un poco más flexibles y más resilientes. ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya un solo productor o un solo proveedor de China no, no me sirve. Yo necesito varias, varios sitios en los que yo pueda tener mi, mi plan de continuidad de negocio entendido, no como IT, sino como que si yo tengo una manufactura de zapatos, necesito poder tener varios proveedores y eso contemplarlo en mi modelo de negocio. ¿sí? Entonces, digamos que esas son a nivel como corporativo las necesidades. Ya a nivel de aplicación, pues, eh, hay una afectación negativa que es que pues hay un, hay un decrecimiento en el interés de los, de, los, de, los, de los usuarios. No estoy hablando de las compañías, sino de los usuarios, pues, por la coyuntura. Están, la gente está como consumiendo lo que, lo que necesita, lo básico. Eh, digamos que ya hay unos dispositivos, unos nice to have, que se pueden mover en la línea de tiempo de, como del consumo, eh, pero al mismo tiempo, pues, el, el acceso remoto a las cosas que yo tengo, porque pues yo, yo tengo que fun seguir funcionando como empleado o como empresario, eh, necesito ese acceso, ¿sí? Y necesito poder correr como esas simulaciones de dónde mis procesos de negocio, eso es como lo que, lo que se llama en la industria el, el, el gemelo digital, Sí, de que yo pueda simular mis procesos de negocio en, un, en unas plataformas estilo vicio, donde yo pueda ver los puntos calientes y, y pues poder mejorar mis procesos eh, de manera continua. Y la otra que efectivamente empujó el, el advenimiento del tema, del tema COVID fue uso de drones. Eh, ahora, como vamos a ver en, las, en los ejemplos, el tema de telemedicina, ahí está, es de primer orden, sobre todo por el tema de que ahí tiene que haber distancia y más entre los, los que están enfermos ya de COVID y los profesionales de la salud, por ejemplo. Eh, tenemos que tener sistemas de trazabilidad muchísimo más eh, estructurados. ahí otra vez la tecnología blockchain, ofrece una respuesta interesante para eso. No hay que desestimar y lo que se volvió, lo que era una moda durante muchos años, que eran los smart cities, ahora son una necesidad. Ya digamos la pandemia nos, nos obliga a que nosotros tengamos eh, eh, sistemas automatizados desatendidos del humano que solucionen cosas por nosotros ¿sí? y además se volvió muy necesario que todas esas cosas que yo tengo en el campo como, como empresario como industria pequeña o lo que sea eh, necesito poder controlarlas y hacer lo que se llama un, un, una solución retrofit que es como algo que no tiene nada que ver con internet lo tengo o lo puedo conectar algo que sí se puede conectar a una nube para que yo empecé a tener lecturas de, de esos datos. Eso es como los dos contextos entre Enterprise y ya a nivel de las aplicaciones IoT, eh, pues con el tema del impacto del COVID. Bueno, pues a raíz de lo que ustedes dicen, me genera una duda y es, ¿ustedes creen entonces que el COVID-19, por decirlo de alguna manera, se convirtió en ese potenciador para que la sociedad también empiece a utilizar mucho más temas de, de IoT? ¿O para que las empresas también empiecen a adoptar más? El que quiera comenzar. Bueno, muchas gracias de nuevo. Eh... Sí, yo creo que sí, sin duda. Sin embargo, también pienso que no se le debe dejar la responsabilidad de adopción. Eh, pues al trabajo se deben sumar muchos más esfuerzos y más potenciadores. Eh, Esto toda una estructura que debe tener la capacidad de visualizar eh, el gran impacto que se puede lograr a través de estas adopciones tecnológicas y poder eh, quitarnos esas barreras que lo limitan. Eh, no es solamente entender de qué se trata y cómo puede beneficiarnos, sino también accionar para que haya un ecosistema que lo hace más robusto. Entonces, eh, pensaría yo que además eh, hay que aumentar la divulgación de la capacidad de, digamos, de aceleración en la evolución eh, sobre la, la, la, la, el desarrollo y la atención de este tipo de dificultades eh, eventuales como la que en la que estamos, eh, que generan, primero vienen de una incertidumbre eh, anterior y ahora, pues generan más todavía y generan tanta incertidumbre que todavía hoy no sabemos ni cuándo se terminará, ni cómo se terminará, pero a través de la divulgación de los beneficios de una estructuración tecnológica con Internet de las Cosas y, y demás líneas tecnológicas asociadas, eh, a través de mejoras, mejoramiento de las, de las fuentes de información y a través de la minimización de la fragmentación tecnológica, donde eh, el ejercicio de evangelización debe ser mucho más, mucho más expedito y mucho más fácil, de, mucho más fácil de, de, de ser entendido y recibido por el mercado. Eso eh, creo que eh, se puede lograr fácilmente y pensaría yo que para... Para poder hacer una divulgación apropiada, eh, y no solo la divulgación, sino también eh, facilitar la adopción de este tipo de, de herramientas tecnológicas, debemos trabajar en tres frentes estratégicos, todos y en todas eh, en las, en las eh, vertientes de soluciones y de base tecnológica. El primero es en, eh, más que lo que cuesta una solución y cómo vivimos una pandemia o a lo que sigue después de ella, es eh, que debe haber retorno de inversión para el ecosistema. Para quien adquiere una solución, eh, debemos poder tener la capacidad de resolverle una coyuntura económica con Internet de las Cosas eh, y adaptarla a su estructura de costos y a su estructura operacional en términos financieros. Y lo mismo a su ecosistema. Si hay beneficios para este, pues habrá beneficios para todos sus todas sus partes interesadas, sus empleados, sus clientes, su cadena productiva, sus proveedores mismos, porque con una, eh, un fortalecimiento financiero a través de herramientas tecnológicas, seguramente vamos a tener, vamos a tener eh, ese primer impacto. El segundo es la sostenibilidad en términos de desarrollo sostenible, eh, porque pues, la pandemia, si hacemos una evaluación rápida de qué tanto está afectando el desarrollo sostenible del planeta en el que hemos venido, Trabajando desde hace muchos años, pero que venimos en una en un ritmo muy lento, pues aquí se ha empeorado ese ritmo aún más. Entonces, cuando alineamos la tecnología más allá de los recursos financieros y los réditos financieros que pueda tener, con unos derroteros eh, de, de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, incluso fácilmente se pueden alinear con los objetivos de desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas, donde podemos hacer acción contra el clima. Eh, eh, podemos hacer, eh, perdón, contra el cambio climático, podemos hacer eh, acción para reducir el hambre, para dar trabajo equitativo, para promover las ciudades eh, y los ecosistemas sostenibles, para, para equidad de género, incluso todas estas herramientas tecnológicas, y, y, y, y lo digo porque lo hacemos todos los días, eh, pueden alinearse con esos derroteros sociales. Eh, y el tercero, que no es menos importante, que incluso si nos vamos un poco al orden tecnológico, tal vez es el que nos da mucho más valor y más capacidad para fortalecer nuestra llegada a los mercados y que los mercados adopten sin temores nuestras tecnologías, es eh, la equidad tecnológica. Ya sabemos que la tecnología que estamos implementando en Colombia desde hace años de Internet de las Cosas es de clase mundial. Y es de clase mundial porque está arranqueada dentro de los más altos estándares propuestos eh, por los países desarrollados. Eh, eso no puede ser inferior a lo que demanda eh, una necesidad tecnológica o una necesidad puntual de una industria, un, un, un gobierno o, un, eh, eh, o una sociedad, una comunidad. Nosotros debemos poderle entregar soluciones de alto impacto con mucha altura tecnológica, sino el mayor estándar tecnológico posible a nivel mundial, eh, para resolver los problema, problemas coyunturales de nuestra región, eh, pero con base tecnológica altamente escalable y de alto impacto para la sociedad. Así que esos tres pilares, el financiero, retornos de inversión, el de desarrollo sostenible, alinearse con los de objetivos de desarrollo sostenible y... Eh, y el de, el de equidad tecnológica nos pueden hacer también otro de los triángulos de poder que se pueden formar para hacer de muchísimo más impacto una transformación aprovechando la coyuntura. Sergio, tu opinión al respecto, por favor. Sí, pues evidentemente si es, un, si es un detonante, el COVID es un detonante pero entonces también eh, evidencia, así como el COVID nos cogió, como dice popularmente, con los calzones abajo en cuanto a políticas públicas en aplicación de diferentes cosas que se necesitan a nivel masivo. Eso pasó un poco a, en, en la escala IT con las empresas, empresas que, digamos, aborrecían un poco eh, el uso de la tecnología per se porque, pues, estaban acostumbrados a, a hacerlo de cierta forma, pues se vieron obligados y empujados casi a empezar a dar esos brincos cortos de, de cómo me virtualizo, de cómo trabajo con mis equipos virtuales, ahora qué vamos a hacer, y eso pues es un poco entrar en pánico también. Y eh, como decía Edgar, eh, esto arranca con educación, más que con inversión, con educación. O sea, si no tenemos un suelo fértil en el cual... Eh, la gente entiende por qué vienen los temas de transformación y dónde puede en sus procesos de negocio aplicar IoT de diferentes naturalezas, eh, pues la guerra va a estar mucho más dura porque pues hay, un, hay una desconexión entre el, la necesidad y, y el problema. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que, una tarea importante mostrando, eh, como decía Edgar, proyectos reales, palpables y dejar de vender PowerPoint, ¿cierto? como pasa siempre con el advenimiento de nuevas tecnologías en el que somos expertos en vender eh, humo, ¿no? Y pues a la hora de mostrar los proyectos la gente sale con nada y pues eso, eso habla mal, da, es mala prensa para el advenimiento de la tecnología porque sí hay propuestas serias, como lo mencionaba Edgar, que ya tiene una trayectoria importante, nosotros estamos entrando al mercado hasta ahora con nuestras soluciones y nuestras propuestas tecnológicas. Llevamos apenas dos años en Colombia, pero el, el problema es el mismo. ¿sí? El, el, el, el asunto se, se, se va al, al, al core de las cosas y se vuelve cómo educó a las compañías. Les tocó educarse a la fuerza con este tema del COVID. ¿sí? Se evidencian los problemas, salen a flote, flotan mucho más eh, rápido y de manera mucho más importante por, en cosas tan sencillas como que si no tuviéramos eh, el conocimiento de cómo manejar esta plataforma, este webinar, no es, no es posible. Y eso pasa en todas las compañías. Entonces, IT se volvió la niña linda de todas las compañías porque todo el mundo tiene que ver con IT todos los días. Y vamos a tener que seguir viendo con IT todos los días porque pues eh, los humanos formamos hábitos en, en, en, entre seis y 8 meses. Y hay mucha gente que se va a quedar en la virtualidad y que va a querer ver sus dashboards eh, en, desde su celular y eso va a tener que estar conectado a unos sistemas de información que a su vez están siendo alimentados por unos dispositivos remotos en campos tan diversos como la medicina o la agricultura, ¿cierto? Entonces, eh, tocó a los empellones, como todo, eh, con planes de choque y planes de reacción, pero hay compañías serias que estamos haciendo y estamos poniendo en la mesa eh, cosas importantes para que sean vistas por la, por la industria y y que empecemos a pilotear poco a poco y empezamos a divulgar de buena forma y que esos pilotos hagan el ruido en vez de, como digo y me repito y soy muy incisivo en eso, en vez de que el PowerPoint ¿sí? vendiendo humo lo haga para que, eh, digamos, dañemos ese mercado y esas oportunidades y que más bien pongamos, eh, hagamos ese escrutinio y esa, ese tamizaje de empresas que, por ejemplo, la alianza a, a, se, ha, se ha dado a esa tarea. Para que podamos poner en, en, el, en la visual de las compañías en necesidad de sus transformaciones, cómo podrían aplicar esto en, en, en varias escalas, desde el piloto hasta cosas que ya sean eh, pilar o, o piedra angular de sus procesos de negocio. Gracias, Sergio. De hecho, al comienzo de, de tu intervención ¿no? escuchábamos pues, que es necesidad en este momento de implementar herramientas a lo largo de la cadena de valor de todas las compañías. Mi segunda pregunta, bueno, mi tercera pregunta ya para los dos viene siendo, ¿qué planes se tienen para el Internet, de las cosas y las compañías después del COVID-19, por supuesto?, y de esta nueva normalidad, entre comillas, que estamos viviendo, ¿qué herramientas de pronto son las recomendadas para que las empresas las empiecen a adoptar? ¿Yo? ¿Otra vez, Laurita? ¿Eh, ¿Lorenita? Sí, dale, dale, de una. <risa> bueno. <risa> Listo. Eh, bueno, eh... En esta nueva fase, a ver, yo, yo, yo creo que todavía estamos eh, con la posibilidad, si no lo hemos hecho, de hacer muchas cosas en la primera parte, eh, que, usando los términos que Sergio mismo utilizó ahorita, eh, que, no, que nos cogió la pandemia con los calzones abajo. Creo que aún hay mucho por hacer en esa primera etapa, esa primera etapa de responder a la coyuntura esa etapa de responder a la coyuntura, nosotros hemos podido eh, tener una serie de reuniones en las que hemos identificado, bueno, ¿qué hace, eh, ¿qué hace nuestra empresa? Primero, para que no la afecte en su operación orgánica, eh, la pandemia, o minimizar el riesgo de que la afecte, en donde estructuramos el enfoque de los esfuerzos, la división hacia el teletrabajo para poder darle continuidad a, a la operación, eh, hacer algunas dinámicas para mantener el equipo de trabajo unido, eh, dinámicas incluso fuera de lo tradicional en términos eh, laborales eh, y eh, digamos que acomodarnos un poquito mejor. El segundo elemento allí en esa identificación del qué hacemos eh, era más allá de eh, cómo nos sentamos para que no nos coja tan, tan, tan mal parqueados, nos sentamos y nos acomodamos. Eh, y comenzamos a pensar en dos frentes. ¿Cómo el Internet de las cosas puede aprovechar esta coyuntura para eh, comercializarse, y llevarse al mercado eh, de una forma mucho más eh, práctica, simple, dinámica y agresiva, decirlo así? Primero pensando en que quienes la adoptan van a beneficiarse de ella para, para hacerse sostenibles y para hacerse mucho más... Eh, eh, o, o verse mucho más fortalecidos en esa, eh, en esa coyuntura, en la entrada de la coyuntura. Y el segundo, que es un poco más importante incluso hoy para nosotros, eh, por lo que hemos logrado hacer, es cómo ayudamos, cómo ayudamos sin pensar en, cua, en cuánto vendemos o en cómo vendemos. Obviamente la responsabilidad de la empresa por ser una empresa con ánimo de lucro es mantener el crecimiento sostenible eh, financiero y dinámico de la empresa pero, pero eso no significa que no podamos ayudar, eh, lanzamos unas líneas también que identificamos cómo podemos ayudar a que eh, en esta pandemia eh, con nuestros recursos sin busca de, eh, de, una, de una compensación eh, normal de negocio, eh, podamos apoyar a entidades que pueden estar necesitando herramientas que nosotros tenemos entonces en esa etapa de responder nosotros eh, Dispusimos un, una, un ejemplo, una plataforma que es un team manager que nos permite o permite las entidades que se, se, se abocaron a trabajar para atender las, eh, las, las, la coyuntura, es decir, el sector médico, el sector de distribución, de paqueteo, de alimentos, eh, seguridad… Eh, a todos ellos les pusimos una plataforma para que hicieran su registro de actividades eh, de una manera automatizada, de tal manera que remotamente los administradores logísticos y de recursos pudieran visualizar cómo poner esos recursos de una forma mucho más, eh, mucho más práctica y más conveniente para, para, para los beneficiarios de ellos. Entonces, ¿cómo entregamos un mercado oportunamente y en dónde lo entregamos? O ¿cómo eh, garantizamos que el transporte de los médicos sea... Eh, mucho más o del equipo médico, no solamente de los médicos, sino también del equipo complementario a, a la operación médica, las enfermeras, los ayudantes en, en todos los espectros de, del sector. Son bastantes perfiles, de hecho, eh, también cómo se benefician de estas plataformas para hacer mucho más simple la llegada y la distribución de sus recursos. Eh, y, y, así, eh, y así continúa. La segunda fase, pues la de recuperarnos, la de, bueno, ya, ya estamos, ya, ya hubo una estabilidad, ya comenzamos a ver que eh, en Colombia y en general en, en la mayoría de países se comienzan a abrir las puertas para reasumir la productividad allí eh, también adaptamos ciertas herramientas para que esa reactivación, esa reintegración al mercado, a la operación, busca de, de perder el menor tiempo posible para volver a la etapa productiva, eh, pero guardando todas las políticas de bioseguridad y de gestión, pusimos una variante de esa plataforma anterior, ya no tanto para los sectores esenciales, sino para los sectores eh, que están en proceso de reintegración. Eso está en este momento en curso. Entonces, hay muchas industrias, dentro de las cuales está la industria eh, automotriz y otras, algunas alianzas que hay por allí con, eh, por ejemplo, eh, eh, la, la red de empresarios de... Eh, de Inalde, en donde hay más, más o menos, estoy sumando unas 200, 250 empresas que tienen acceso a este tipo de recursos, sin limitarlo a ellos, para que se facilite eh, la reintegración, eh, guardando la visibilidad de cómo se están gestionando los protocolos de bioseguridad mínimos exigibles, eh, de tal manera que se puedan autogestionar, hacerse, hacerse sostenibles en su reintegración, e invertir poco o lo mínimo necesario para poderlo hacer de una forma... Eh, Segura. Eh, y eso lo recalco porque he visto que muchas de las empresas en la reintegración dicen que han tenido que sacar muchísimo dinero para reincorporarse en, en la inversión que se requiere en equipamientos médicos para bioseguridad eh, o de protección médica, digamos. Eh, y pues esos son costos que pues obviamente ninguno tenía previstos. Eh, entonces, ahí están esos recursos. Y la tercera fase, que es la de renovar, en donde... Ya eh, estoy más concreto en la pregunta que nos haces, Lorena, que es: eh, bueno, y de aquí para adelante, ¿qué? Eh, aquí, pues ya eh, es la afinación estratégica para todas las in industrias, eh, de tal manera que moviéndonos rápidamente y de manera sostenible, podemos, eh, podemos eh, visualizar no solo lo que ya se supone que ya eh, tenemos, por lo menos hemos hecho lo, lo, lo esencial para poder mantener vigentes aún durante la pandemia y sin saber si un rebrote nos la dispara más o, o de pronto se complica por alguna otra razón o también eh, por eh, la aparición de, de la vacuna o de métodos eh, que reduzcan eh, la, en los niveles de contagio y de mortalidad, pues nos permitan eh, pensar en, otra, en, otra, en el escenario subsiguiente, como por ejemplo los desafíos hacia... Esa adopción tecnológica para el crecimiento sostenible de las empresas y también los desafíos que se asocian a, a los temas, eh, digamos, coyunturales que, que, que ya estábamos viviendo antes de ella, que hoy perdieron un poco de protagonismo por ella, por la pandemia pero que tenemos que seguir manteniendo en la cabeza y en la mira y con control, como son el tema de cambio climático, en donde también la tarea es fundamental y es necesario visualizar cómo la, cómo la minimizamos con tecnología. Entonces ahí también abrimos eh, al espectro de Internet de las cosas recursos para la medición del impacto ambiental, que cuando uno compara, por ejemplo, en un, en un, en un parque eh, de maquinaria, eh, lo que consumían en combustibles o en energía, eh, proporcional a lo que generaban en, en, en contaminación, el, la reducción dramática por el confinamiento y la rehabilitación, otra vez se está poniendo esos altos eh, niveles de contaminación, todavía estamos lejos afortunadamente, pero pues tampoco creo que eso dure mucho por, por, por, la, por las dinámicas económicas en las que estamos que eh, teniendo que adecuar nuestros recursos, entonces seguramente se vuelve a disparar, pero estas mediciones nos ayudan a gestionarlos con más sensibilidad, creo que también es otra herencia que nos dejaría la pandemia y es eh, la sensibilidad hacia la sostenibilidad de nosotros como raza humana hacia las coyunturas y las contingencias en las que eh, no solo ya estamos, sino las que podrían venir eh, después, como esta que eh, repito, el cambio climático que es un gran desafío al que tenemos que comenzar a prestarle muchísima atención, muchísima más de la que ya le estábamos prestando. Entonces, eso es en lo que estamos trabajando y obviamente para eso pues es facilitar el acceso al conocimiento de cuáles son las herramientas adecuadas que permiten eh, gestionar, eh, hacerse sostenible como empresa, eh, utilizarlas incluso como personas eh, porque los temas de cambio climático, para poner ese principal ejemplo, eh, no son exclusivos para nadie, son para todos, personas, industrias, gobiernos, eh, sector privado, sector público, todos, todos estamos eh, involucrados en el tema y todos tenemos una responsabilidad en él, entonces es cómo hacemos para que las herramientas tecnológicas ayuden a esto, a, a, esa, a esa coyuntura, a preverla y a, y a hacerla, eh, el trabajo cada uno, individual y corporativamente, incluso como comunidad, a gestionar de manera positiva esos cambios que vienen derivados de esta pandemia. Muchas gracias, Edgar. Bueno, ahora a Sergio, tu punto de vista al respecto. Ahora sí, antes de que se me vuelva a resetear esta cosa. Bueno, yo creo que, ¿qué viene? O sea, digamos que a insistir mucho en el tema de educativo, pero desde varios frentes, porque pues, eh, nosotros usamos dispositivos IoT desde hace muchísimos años, pero eh, tal vez las empresas no, no hemos hecho esa puesta en escena para evidenciar que el tema de IoT no es nuevo. ¿sí? Entonces, cuando uno le dice a la gente que es un tema familiar, sino que lo bautizaron de una forma para introducir una... Una forma nueva de, de medir, de monitorear, de gestionar. Eh, tenemos que perderle un poquito de miedo a eso. Entonces, ahorita que la pandemia es la feria del miedo, entonces, eh, en una charla yo decía, eh, de este problema salimos con tecnología. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Los sistemas de información globales en los cuales nos podemos medir y comparar no son otra cosa tecnología? O sea, no saberíamos qué tan bien o qué tan mal estamos con respecto a, a, a tal o cual país o qué políticas aplicar para la mitigación de, de, del impacto del COVID si no tuviéramos el, en la participación de la tecnología. Entonces, eh, hay una aplicación que sacó el gobierno, estaba hablando yo de Smart Cities en la introducción. Esto es Smart Cities. Nos dijeron, bajen el Coronap. Y es un poquito pica piedra, pero es un indicio que nos, que nos muestra que yo puedo, a través de un sistema de información con inteligencia artificial, y con, para darle tranquilidad a la audiencia y a los que les quieran contar de esta charla, con total anonimato, esto, lo del Big Brother, eh, es un poco teoría de conspiración, un poco, digo, porque pues, se puede hacer para que a uno lo persigan a todas partes, o se puede hacer tan anónimo como uno quiera. ¿Sí? Depende de cuáles son los intereses, ¿sí? Ese es uno de los grandes talones de Aquiles de, de la tecnología de IoT y es que va a estar en todo, en todas partes y nos van a estar midiendo de todo. Entonces la gente cree que a Sergio Espinosa le van a medir cuántas veces va al baño. No. Eh, sí van a saber que en esa casa donde viven cinco personas van al baño 20 veces al día. Eso es IoT. IoT no es la persecución de cinematográfica Misión Imposible que la gente se imagina. Entonces, hay que reeducar a la gente y decirle: IoT está acá, no es nuevo, pero hay unas aplicaciones específicas que van a ir escalando a la medida en que la adopción sea de, un, sea de una forma mucho más, eh, más tranquila, no tan atropellada como tocó hacerlo ahora. Y definitivamente eh, hay, hay espacio y hay, hay espacio para, para innovar, hay espacio para hacer cosas pequeñas y mostrar en todos los sectores. Esto es, un, esto es una. Es una característica eh, tecnológica es que le pega a todos los sectores. El IoT tiene que ver absolutamente con todo. Eh, entonces, porque si nosotros pensamos en que yo quiero tener el control de algo, para poder controlarlo lo tengo que poder medir. Y si no puedo ir hasta allá, necesito algo que me mande el dato. Eso es IoT. Digamos que estoy haciendo es una sobresimplificación, pero esa es la manera en la que sabemos cuántos minutos de celular se consumen, cuánta gente pasó por tal lado, eh, ¿Cómo hago marketing dirigido si quiero? Eso, es, eso funciona por, porque mi celular se identifica con la celda y saben que estoy en Unicentro, no porque sepan que Sergio está en Unicentro y entonces me mandaron la publicidad. No. Entonces, ahí hay también un tema ético que va dentro de todo el, el pool de soluciones que las empresas vamos a generar. Pero, y es responsabilidad nuestra, digamos que yo ahí no, no me estoy desvinculando de lo tecnológico, sino que digo que no se puede desligar lo ético y el tema educativo, que son cosas absolutamente cualitativas desde el punto de vista de la percepción de la gente, de qué es y cómo puedo entrar yo a, a, al mundo IoT de una manera tranquila, anónima y que apoye la gestión de, temas, eh, de, de cosas o de entes gubernamentales, por ejemplo. O sea, hay una urgencia manifiesta de saber dónde está la gente con COVID, pero saber bien implica unas inversiones, ¿sí? y el gobierno hasta ahora está empezando como a descubrir este tipo de cosas a gran escala, porque pues, una cosa es hacer el piloto para 10 personas y mostrar que funciona, y otra cosa es escalarlo ya para un tema que sea de adopción masiva. Hay muchos dispositivos en el mercado ahora que ha mencionado mucho el tema de los ODS, hay un dispositivo que existe hoy que vale 100 dólares, que es del tamaño de un llavero que todas las personas que caminan por Bogotá lo podrían tener para poder hacer mediciones en tiempo real de la contaminación. ¿sí? Sin esperar una máquina que lleva 20 años instalada en un solo sitio para someternos a una extrapolación absolutamente inexacta de cómo es la contaminación en Colombia o en Bogotá. ¿sí? Eso ya existe, ya está disponible, es barato, ¿Mm? y entonces el tema es ¿a qué le queremos apuntar? ¿cuáles son las urgencias que hay que, que solventar para que las soluciones aterricen tengan esa zona de aterrizaje y de manera muy contundente y muy precisa empecemos a apoyar la gestión de los tomadores de decisiones, yo creo que una manera de venderlo es por ahí, entonces ¿qué viene? abrir más los ojos, estar más atentos las empresas, oír más porque pues eh, esta pandemia, como lo han dicho muchos expertos, es solamente una, un campanazo de alerta. Y como ya vimos que la economía no puede parar, la manera en la que vamos a funcionar en el futuro inmediato va a ser con modelos de negocio en la que la data me llegue y que yo no tenga intervención humana en, en la generación de ese dato. Entonces yo creo que eh, es una responsabilidad y hay que empezar a encararlo y no quitarlo, no quitarle esa vigencia, para que la gente no lo desestime tres meses después de que, la, de que la pandemia haya terminado. Muchas gracias, Sergio. De hecho, hemos estado escuchando mucho sobre todo lo que podemos implementar, no solo en ciudades, sino también en nuestras compañías. Y yo creo que esto, esto que les voy a decir lo piensan muchas personas, muchos empresarios, y es, esas tecnologías son muy caras. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarlos y decirles, venga, mire, más que el tema del dinero es cómo vamos a potenciar su negocio, cómo lo vamos a mejorar, eh, como decía Edgar, cómo tener un retorno de inversión de esto? ¿Qué les podemos decir a ellos? Empecemos contigo, Sergio. Bueno, eh, voy a retomar un poquito lo que había mencionado ahora y es que nosotros ya somos dispositivos IoT. Lo que lo usamos es para WhatsApp, para Facebook y para hablar por teléfono. Pero cuando uno se sienta y coge un smartphone y se da cuenta las capacidades que tiene y, por, y, en, y en la otra mano uno tiene que con software, uno puede utilizar en cualquier forma que desee los sensores que están instalados en ese aparato. Por ejemplo, una aplicación inmediata. Queremos eh, tener las alarmas de accidentes de tránsito. ¿Qué hacemos? Entonces alguien puede pensar, no, necesitamos un aparato que vale 150 dólares que hay que instalarlo en todos los carros, ¿cierto? Para que cuando eh, ocurra el accidente, entonces el aparato le reporte el dato a un sistema de información. Sí, es una solución, claro que lo es. La otra, ¿cuál es? Es cómo con los mismos recursos hacemos una redistribución de la inteligencia que tenemos acerca de IoT y lo que hacemos es servirnos del acelerómetro que tiene este aparato y que hacemos una aplicación que funciona por debajo, que no la vemos nunca, porque es un botón de alerta, un botón de alarma. Me estrellé, el acelerómetro eh, capta la, la desaceleración súbita, es un accidente de tránsito, lo reporta me mandan la ambulancia sin intervención humana. Entonces es más para... porque tenemos que empezar a masificar esas pequeñas cosas que son IoT, para que la familiaridad, como mencionaba Edgar al principio, y mostrar y educar a la gente sea algo mucho más cotidiano para que cuando eso lo escalemos a las empresas, ya sea algo dado. ¿sí? Las, la, las migraciones que la gente tuvo con Internet se demoraron porque muchos, entre comillas, expertos, dijeron en el año 90, 93, 94, eh, que Internet era una moda y que iba a desaparecer. ¿Cierto? y que cuando nos mostraron el e-commerce, sí y el barter, o sea, el trueque, y vender cosas de segunda, los gigantes tecnológicos estaban enfocados en otras cosas, y no lo vieron. Allí tenemos un tema de, de lo que se llama la, la parálisis paradigmática, que en, en el tema de IoT es súper relevante, porque es una innovación que llegó para quedarse, y también es así que pues, las redes 5G, están uno de sus caballitos de batalla es el tema de IoT. Eh, tenemos que volverlo familiar, volverlo cotidiano con esas pequeñas cosas que no son increíblemente costosas, ¿cierto? Sino que potencian cosas que yo ya tengo en mi casa o que ya tengo en mi mano que llevo para todas partes como mi celular. O sea, eh, en ese sentido, nosotros podemos volverlo algo habitual para que cuando ya lo traslademos a, a, a los modelos empresa, no sea algo difícil de entender ni de, de asimilar para que los presupuestos asociados a, a, esas, a esas transformaciones sean más, más fáciles de de, de, digamos de, de alocar para que eh, las empresas inviertan. Edgar, dale. Gracias, Lorenita. Yo estoy muy en la línea de Sergio, que IoT no es algo extraño y en donde el abordaje a una solución es eh, prácticamente eh, asequible desde muchos ángulos a través de la tecnología que ya tenemos, que ya tenemos en las manos. Y lo voy a ampliar un poco más. Eh, porque hay otro espectro que es el espectro, podríamos decirlo así, industrial, un espectro en donde, en donde se trasciende de lo que un dispositivo de bajo costo que ya tenemos, en donde se, ya hay una barrera menos de adopción, vamos a esos dispositivos o esas mediciones, no hablemos solo de dispositivos, sino de la infraestructura general de una, eh, una solución de Internet de las Cosas, eh, demanda un poco más, eh, y hablemos de algunos escenarios puntuales, eh, eh, los temas de, a ver, por ejemplo, utilities, eh, servicios públicos en línea, en donde hay ciertas regulaciones, ciertos estándares, algunos temas de seguridad, eh, no solo de información, sino de intrínseca, eh, seguridad intrínseca de los dispositivos per se como elementos de adquisición de datos, o también eh, extremos un poco más privados, industriales, por ejemplo, los temas de minería, en donde las mediciones que se requieren, por ejemplo, eh, eh, los residuos eh, que puede llegar a tener un lubricante dentro de una de las máquinas de producción eh, minera. Ese tipo de mediciones eh, requieren otro espectro. Pero entonces, para sumarme a Sergio y darle una amplitud a la misma respuesta, es eh, como tú muy bien lo decías, Lorena, y como yo lo he dicho también en una de tus preguntas anteriores, eh, para mí no hay barrera financiera mientras la solución tenga retorno de inversión. Si yo digo esto le vale 300 y, y eso le parece muy caro al cliente o al mercado o al gobierno que quiere adoptar la tecnología, pero se va, va a tener un retorno de inversión de 10 veces eso, va a recibir 3 mil en, en un plazo de 6 meses, yo digo, pues muy pendejos nosotros eh, no adoptar ese tipo de tecnologías. Entonces eh, yo, eh, en la historia que tenemos y que hemos venido construyendo, y desarrollando y aprendiendo también, obviamente, todos los días, hemos visto que no ha habido una sola solución que no tenga retorno a inversión. Eh, y eso es una gran ventaja estructural para, la, para facilitar la adopción del Internet de las cosas. Lo que pasa aquí es que no sabemos venderlo así. Sabemos venderlo. Y comprarlo. Nosotros como compradores, digamos, el, el, el mercado todavía seguimos con la cultura de comprar por el precio. El más barato es el que puedo comprar y ya. Y no pensamos de una manera más financiera y más de sostenibilidad en corto, mediano y largo plazo, más importante incluso, eh, sobre qué tantos beneficios voy a tener. No importa si invierto 300. Puede que no los tenga, pero si es bueno el negocio, yo puedo o es buena la solución o es beneficiosa para mi proceso productivo. Yo puedo eh, financiar ese tipo de soluciones y la barrera de cuánto me vale es uh, fácilmente superar. Eso lo hemos vivido y lo hemos vivido en la mayoría de los casos. Los clientes que eh, investigan un poco más y entienden un poco más en dónde están sus pérdidas o en dónde está dejando de ganar e identifican eh, y nosotros obviamente jugando un papel un poco más eh, consultivo para apoyarlos en identificar eh, les ayudamos a definir cuánto sería la inversión y cuánto sería el retorno. Eh, creo que es eh, un ejercicio cultural que estamos ya haciendo, pero que el desafío para lograr evangelizarlo y multiplicarlo en la idiosincrasia eh, de, de, de la industria en vía de desarrollo eh, o emergente en la que estamos, es un desafío muy grande, eh, por lo cual es muy importante también trabajar en, en equipo y, y tener alianzas estratégicas para divulgar y, e implementar este tipo de soluciones y minimizar ese tipo de barreras que ya no son tecnológicas, son de conocimiento, incluso de, de conocimiento financiero, o de conocimiento general de las posibilidades de un mercado como este. Muchas gracias, Edgar. Ya estamos llegando casi al final de nuestro webinar y eh, tenemos ya algunas preguntas. Quiero empezar asignando las preguntas a Sergio. Con, empecemos con Sergio. Eh, la primera pregunta es, ¿cuáles son los dispositivos y aplicaciones que se requieren para realizar una aplicación básica de IoT donde se pueda visualizar los datos en la nube? Y la segunda... Es considerando el tiempo que llevamos en confinamiento, ¿qué tan rápido se han adaptado las empresas a esta realidad temporal que estamos viviendo? Y asimismo, ¿qué tan ralentizadas están las compañías en la introducción de cambios en IoT en Colombia con relación a otros países de la región? Bueno, entonces, uno puede hacerlo tan simple o tan complicado, eso depende del cerebro y pues... Lo, lo, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿cierto? Y particularmente en IoT, uno, y parte del, del diseño que uno tiene que hacer como empresa es, por lo menos para enganchar, ¿qué es lo mínimo requerido para que yo pueda mostrar una prueba de concepto? ¿sí? De que sí funciona. Entonces, me voy a hablar de, de un caso conocido: agricultura. Yo necesito leer temperatura. Eh, precipitación, eh, lluvia, eh, radiación solar. Necesito esos tres sensores, necesito una batería, un panel solar porque eso va a estar en la mitad de un cultivo y un dispositivo GSM o conectado a una red Wi-Fi que seguramente va a estar con una antena satelital o si hay GSM, que haya GSM y un sistema de información que me empiece a recolectar algo de lo cual los... Eh, eh, los colombianos sufrimos alergia, que se llama la data. ¿Eh? Una cosa que, eh, enganchando con lo que dice Edgar, es que el negocio tiene retorno si las empresas son capaces de visualizar y somos capaces como consultores de las empresas de visualizarles que el negocio está en la data que producen. Porque IoT llegó a mostrar una data que sería muy difícil o a veces imposible recopilar, muy engorroso o muy largo de recopilar. Y la data definitivamente eh, nos, nos da un insumo. Google vende datos y es la empresa más grande del planeta. Entonces, necesito sensores, software. Esto te lo soluciona un Raspberry, por ejemplo. Un Raspberry tiene unos pines a los que yo le puedo conectar. Voy a decir que casi cualquier sensor que se consiga en una, en una tienda estilo Radio Shack ¿cierto? Alguien que programe eso para que sepa cómo mandar el dato a la nube. La nube, eh, pues, depende de la aplicación y para qué voy a usar los datos. Van a haber aplicaciones que, que machacan datos en una u otra dirección. Y pues, obviamente, estoy hablando desde algo muy reduccionista de cómo algo desatendido eh, sin intervención humana me puede entregar datos eh, de manera permanente y consistente en una, en una base de datos que yo puedo hacer a través de un modelo de gestión de esos datos, hacer sentido de la data que estoy recibiendo. Digamos que esa es una sobre, sobre implicación tiene otras implicaciones ya como mencionaba Edgar, temas de seguridad, de que no se me vuelvan zombies de la red, esos dispositivos IoT, eh, protocolos, inscripción, en fin, pero digamos que en, en esencia, ese tipo de, de cuidado hay que tener. La otra pregunta, eh, es muy lento el tema, o sea, digamos que hubo un trigger, eso, esa es la paradoja, el homoxirón el aquí es, el COVID detona la transformación digital de unas empresas, algunas empresas dicen, ya que estamos en la casa, saquemos el tiempo de cómo transformar nuestros procesos, virtualizarnos, monitorear remotamente, en fin, eh, pero todavía... En, en países como el nuestro estamos en, ese, en esos cinco pasos, no estamos todavía en negación, estamos todavía en el primero. ¿Por qué? Porque no hay un plan de mediano ni de largo plazo desde arriba que nos diga en seis meses o en un año va a pasar esto. No es que nos digan en seis meses vamos a poder salir a la calle. No, porque no hay vacuna y no hay protocolos ni nada diseñado para poder volver a salir a la calle. Entonces, fíjense cómo es una solución sistémica. ¿Cómo logramos una adopción? Eh, rápida en medio del COVID es una pregunta de tipo huevo-gallina. ¿Qué fue primero? El gobierno se va a poner las pilas y para sacar una aplicación seria para poder decirle a, a la gente en la calle, usted está en la calle porque usted está sano y mire el certificado emitido por el Instituto Nacional de Salud. No lo tenemos. Entonces hay que empezar por ahí. O sea, es una solución que no solamente es IoT, o transformación digital, sino que tiene que haber, hay unos prerequisitos para que podamos volver a, a reactivar eh, el, el tren de trabajo, ¿sí? porque la nueva normalidad es algo desconocido en este momento, porque estamos en negación, entonces yo, yo diría más es, vamos a acompañar esos procesos, mostrando las bondades que, que acerca la tecnología a las empresas que necesiten hoy transformar sus procesos de negocio, eh, y pues obviamente eh, con IoT hay una respuesta efectiva y contundente que podemos explorar, podemos pilotear, ya lo mencionó, hay soluciones de todos los tamaños, de todos los sabores, y, y empezar a incursionar allí porque esto no tiene vuelta. O sea, en un año eh, probablemente mucha gente que va a decidir trabajar desde su casa, así ya la cosa se haya entre comillas normalizado, entonces tenemos que estar como más pendientes de cuál van a ser los cambios culturales para ...que la adopción tecnológica se dé de una manera suave. Gracias, Sergio. Eh, vamos a hacer las dos últimas preguntas a Edgar. Ok. Entonces va... Eh, ¿Qué campo recomiendan para innovar? Implementación de hardware para percibir datos del radio físico... ...o creación de plataformas software para análisis, el análisis de datos... Y la segunda pregunta es, ¿cómo aplicar IoT en la educación y qué protecciones, eh, proyecciones ve a futuro en este sentido académico después del COVID-19? Bueno, la primera pregunta es una pregunta chévere. Eh, muy chévere porque en realidad el espectro de, de, de más bien, el, el, la, la arquitectura de una solución de Internet de las cosas eh, permite innovar en, en todo en todos los espectros. toda asociación. la pregunta eh, que, que nos envían los asistentes al, al, al webinar a esa, a esa, a esa eh, digamos, eh, distribución de elementos. Entonces, uno es hardware, otro telecomunicaciones, otro el software, otro la analítica de los datos. Yo, eh, la respuesta es muy simple. ¿En dónde se siente más fuerte de esos, de esos cuatro? Si se fu siente fuerte creando uno que, abar que abarque los cuatro, pues, maravilloso. Eh, la verdad es que en todos hay oportunidad, si es más desde la perspectiva eh, en dónde me puede ir mejor, yo creo que es una pregunta más de, eh, de respuesta a la capacidad de emprendimiento que tiene quien, quien lo abordaría y yo creo que aquí la cultura, eh, la capacidad de innovación, el talante y el empuje eh, colombiano, eh, latinoamericano nos ayuda a encontrar soluciones con menos recursos para problemáticas mucho más altas en impacto. Entonces, el desafío está en no solo crear algo en alguno de los elementos de la cadena productiva de la, de la arquitectura, de una solución de Internet de las Cosas, sino en crear modelos de utilidad que sean adaptables, adoptables y beneficiosos para un ecosistema. Entonces, si usted eh, se siente fuerte en alguno de ellos en particular, enfóquese ahí y, y descubriendo exactamente en dónde siendo fuerte se hace competitivo, Ese es el, esa es la línea, negocios ahí, hay? hay y muchos, este es un mundo que todavía está eh, con eh, más por hacer que, eh, que, que de hecho eh, lo que se ha logrado hacer a, eh, históricamente, y si usted se siente fuerte en software, en desarrollo, en análisis de datos, eh, o en, en alguna otra de las, de, las, de las claves de una arquitectura de estas soluciones, pues, eh, en, enfóquese por ahí, donde se siente más fuerte o sume las dos y se siente fuerte o si no se siente tan fuerte, ninguna pues sume, eh, sume las que usted cree que domina y construya algo como un modelo de utilidad eh, eso creo que es bastante bastante eh, provechoso desde ese punto de vista y es más la decisión por la fortaleza que usted tiene hacia dónde encaminarse. en general todas tienen muchas oportunidades oportunidades crecientes la segunda eh, pregunta es, eh, Lorenita me, me decía sobre el tema académico, ¿verdad? Eh, sí, dice, ¿cómo aplicar a IoT en la educación y qué proyecciones ve a futuro en este sentido académico? Perfecto, eh, bueno, IoT realmente desde el punto de vista coyuntural hoy <ríe> hacia... Hacia la educación hay unos dilemas de un orden que trasciende lo que alcanzamos a ver nosotros en IoT. Eh, ustedes leen todos los días en la prensa y oyen... Eh... Sobre, sobre las, las opiniones divididas sobre si deben o no reintegrarse los estudiantes ahorita en agosto, si unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que sí, pero con condiciones, otros dicen ni loco me vuelvo a meter a un colegio hasta que no esté ya eliminado este tema, otros dicen yo no meto a un niño al colegio porque lo que está aprendiendo remotamente está, está lo puedo hacer yo desde la casa, entonces digamos que es tan dividido eso como opciones. Eh, pero quiero aterrizarlo un poco más. Eh, eh, pensemos que lo que se está haciendo se está improvisando, porque pues nadie estaba preparado para mucho de lo que está pasando, pero, eh, pero sí hay cosas fundamentales. El, trama, el estudio remoto, el, home, el homeschooling, comienzan a coger fuerza esos dos, esas dos y variables en las que, en las que esa, ese estudio presencial tradicional puede tender a perder cierto territorio allí hay herramientas eh, pues que ya están conocidas por la mayoría estas herramientas de, de, de reuniones o de conferencias eh, virtuales pues la clave para esto más las estructuraciones eh, pues de esos programas de educación asociadas a, a las limitantes o beneficios que se pueden tener remotamente eso por ese lado ya yendo un poco más al detalle puntual de Internet de las Cosas, yo creo que ya no, no es en este punto de discusión en el que yo veo la mayor cantidad de oportunidades, sino en que eh, leía yo hace dos días eh, un experto italiano en educación y lo mismo también ha venido diciendo Mr. Sir Robinson, eh, es, Ken Robinson, que es eh, uno de los gurús de la educación a nivel mundial, eh, que este es el momento de reestructurar la educación. Entonces, si lo pensamos como que debe haber eh, eh, clases enfocadas presenciales para personas, para niños, en donde ah, debe haber una, eh, unas aulas reducidas, donde no es tan importante una rutina eh, eh, pedagógica, eh, educativa de memorización, sino más bien una rutina pedagógica de, de vivencia y de experiencia, pues eso se puede fortalecer con herramientas de Internet de las Cosas y guardando la prudencia de, digamos, las regulaciones mientras persista la, la, la pandemia o, re, o este tipo de eventualidades virales. Entonces puede haber herramientas eh, puntuales que faciliten la identificación de proximidad entre alumnos, que les ayuden a ellos a tener esa como, esa, eh, esa ese distanciamiento no solo porque ya todo el mundo sabe que al abrir los brazos tiene distanciamiento, sino porque una alarma le, le está generando esa alerta eh, un, un sonido le está generando una alerta por proximidad, eso también se puede utilizar y digamos que esos son elementos, elementos muy puntuales, pero para hacerlo un poco más trascendental eh, y darle ya el cierre a esta pregunta, diría yo que eh, el sistema educativo eh, se podría abordar en Internet de las Cosas como se abordan eh, las comunidades inteligentes. Eh, una universidad, un colegio eh, son microciudades y en las microciudades hay muchos elementos de Internet de las Cosas que favorecen, trascendiendo de lo que hoy se vive con una con una pandemia con la que estamos viviendo. Entonces, eh, la ciudad inteligente, esta microciudad que es educativa, ya de ese, de ese ambiente, nos permite identificar rápidamente a un estudiante sin necesidad de que él manipule un acceso, eh, puede hacer un acceso eh, electrónico sin necesidad de tocar nada, puede eh, interactuar eh, con cosas que técnicamente o históricamente antes tocaba, eh, con, digamos, comandos de voz a través de eh, sistemas como, por ejemplo, el ECO o el Alexa de Amazon, en donde, pues, con un comando de voz yo puedo aprender a apagar, abrir, cerrar, etc. Entonces, digamos que se construye una comunidad inteligente con una infraestructura inteligente, acceso vehicular, sea por las rutas escolares, sea por el por, eh, eh, por eh, transporte individual y personal de cada uno. Eso todo en las fases de entrada también se puede contabilizar, se puede automatizar y contabilizar también quién entra o no a una, a una sala sin necesidad de, de hacer un llamado a lista. Es decir, eh, esos consumos transaccionales habituales que hoy todavía se generan en papel, que limitan eh, y que no dan una visibilidad y un control absoluto eh, o por lo menos más confiable, eh, pues se pueden automatizar y se pueden hacer mucho más, mucho más eh, controlados y gestionados con internet de las cosas. Entonces ahí hay un gran espectro de posibilidades más por la infraestructura y por las herramientas para gestionar eh, la, los procesos académicos más que la educación en sí. Muchas gracias, Edgar. Eh, ya nos quedan las dos últimas preguntas, entonces eh, la primera que voy a leer es para Sergio y la última es para los dos, pero pues Sergio, si quieres combinarlas eh, para dar una sola respuesta, pues no hay ningún lío, ¿vale? Te voy a leer la, la primera pregunta, es: ¿existen muchos dispositivos que se pueden utilizar para una aplicación IoT? Los cuales son ESP8266, software como... Ubidots, entre otros, realmente se pueden utilizar para dar soluciones reales. Y la última pregunta, que ya viene siendo para los dos, es ¿cuál es la función de los datos abiertos para que los gobiernos puedan aprovechar que cada ciudadano tiene un smartphone en su bolsillo en este contexto de pandemia? Okay. Bueno, la primera es muy fácil de responder. Eh, pues, ese dispositivo es lo que me permite meterle Wi-Fi yo a cualquier cosa. ¿cierto? Entonces, pues, en las soluciones IoT, hablaba yo de agricultura, por ejemplo, nosotros tenemos una estación eh, meteorológica, por eso hablaba de medición de precipitación, radiación solar, eh, temperatura, humedad, en fin, porque la tenemos en medio de un cultivo de cacao, que nos está reportando además fotos para ver cómo crece la mata, para ver si tiene enfermedades, y todo eso se puede eh, procesar con inteligencia artificial. La manera en la que yo... Puedo sacar esa data de, del medio de ese cultivo es si yo tengo un Arduino por ahí conectado, ¿cierto? Eh, y tengo una antena que me está recogiendo la conectividad para después mandarme eso a una base de datos. Entonces, claro, o sea, eh, es una manera como práctica y muy barata de, de montarse uno un pilotico de IoT y el, el, el software se consigue en el GitHub, estoy absolutamente seguro, ¿sí? Para aplicaciones, digamos, caseras de hobby para mostrar que las cosas funcionan y ya pues después la escala, uno ya cuando tiene más expertise pues puede consultar unas soluciones más, más robustas y serias, pero claro, claro que se pueden eh, utilizar para soluciones de la vida real. Digamos que eso es una respuesta corta. Eh, para el tema de datos abiertos, eh, pues la función de los datos abiertos, ¿cuál es? Yo soy un amante incansable de la data, ¿sí? Eh, como decía Garner, o como dice Garner, ¿eh? en, como dice en el, el billete de un dólar, en, en, en, en Dios confiamos, pero los demás traigan datos. ¿cierto? Los datos nos dicen todo acerca de cualquier cosa. Si tuviéramos datos, si hubiéramos hecho un seguimiento acérremo de los testeos, tendríamos un mejor modelo epidemiológico de COVID. Eso se genera con data, eso no se genera con ruedas de prensa. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El temor de la ciudadanía hay que integrarlo a esto, sobre todo por el tema del COVID, que me van a perseguir y me van a vigilar y que me van a saber mi historia clínica y todo eso. El tema fundamental aquí es el anonimato. ¿sí? Si yo puedo garantizar a través de un sistema de información anonimato, puedo implementar cualquier solución de captura de datos de cualquier índole, incluida las veces que uso el inodoro para saber si estoy enfermo de algo, para saber si tengo que cambiar mi dieta, y todo eso se puede diagnosticar con dispositivos IoT y sensores de contacto, sensores de espectro, analizadores de olor, lo que sea. Entonces, fíjense que el IoT puede ser, en un buen sentido, tan invasivo como se quiera, si hay anonimato. ¿Sí? Si yo garantizo el anonimato, la gente va a estar tranquila de estar dando, no su data, porque cuando digo esas datas mías, porque yo a mí me pueden ubicar con esa data, sino que vamos a ver que hay datos de los colombianos que en masa nos dan un comportamiento acerca de la salud o de los hábitos de consumo de un producto o de los hábitos de conducción o de muchas otras cosas. Entonces, eh, eh, el tema de datos abiertos eh, que generen estadísticas precisas y confiables para crear política pública, sí. Eh, datos abiertos para que que un banco sepa que yo tengo una condición cardíaca a los 35 años y entonces mi perfil de riesgo es igual de un anciano de 90 años, entonces no me prestan plata? No. Esa es la respuesta. Listo, entonces le damos la palabra a Edgar para cerrar. Muchas gracias. Bueno, continuando con la línea de Sergio, creo que es, es, estoy muy de acuerdo por esa vía. Los datos son la base de las decisiones. Eh, esa es la función principal de, de, de quien tiene datos. Eh, los datos eh, nos permiten hacer que eh, haya oportunidades de mejora en cualquiera de las cadenas productivas, sean eh, gubernamentales o de industria. Eh, y con ello nosotros eh, podemos trabajar en función de un derrotero. El derrotero, eh, pues en el caso que eh, nos pregunta Natalia, es el, de, el derrotero del gobierno. Pues depende qué tiene en la cabeza el gobierno y cómo quiere aprovecharlos. Eh, saco el tema de seguridad de información, en el cual estoy plenamente de acuerdo con lo que menciona Sergio, y pues hay que garantizar... Eh, la, la seguridad de información para los usuarios en, la máxima, eh, en, en, la, en su máximo estándar, para eso está Blockchain, que Sergio conoce muy bien, y para eso están algunas políticas eh, y estándares internacionales de protección de datos o de tratamiento de información, como es el estándar ISO 27001 de seguridad de información. Entonces, hay formas de, de mantener dentro de un repositorio seguro y confiable un proceso de adquisición a un proceso de distribución de esa información. Vamos más hacia qué, qué se puede hacer. pues eh, Hay tres niveles de toma de decisiones que se pueden tomar en, en, en datos. Uno es las alertas tempranas, en donde la información que yo estoy capturando de un eh, ciudadano que tiene esa, ese celular conectado a una base de datos generando información puede eh, parametrizarse para que me genere una alerta temprana. Ejemplo, en la coyuntura, eh, un, eh, un infectado en una zona de alta densidad de población. eso Es una alerta temprana que me permite identificar un posible foco de contagio y que pues, eh, me permite como gobierno tomar una acción preventiva más que correctiva. Eh, hay dos ciudades, ejemplo, estoy eh, con una que es Seúl, en Corea, eh, del sur, donde esto se hizo, por eso o Seúl no o Corea más bien en general como país, no pasó de 280 muertos, eh, no pasó de 300 muertos en la fase más crítica de la pandemia. No sé si haya rebrotes o puede haber, claro que puede haber, pero, pero por ahora es uno de los ejemplos a seguir. Y Medellín, para no irnos tan lejos, donde también hay, eh, por el manejo que le ha dado eh, la alcaldía de Medellín al tema, esas decisiones de alertas tempranas han, han terminado ser muy convenientes, siendo muy convenientes para, para la atención de la coyuntura. segundo nivel es más estadístico, es más cuál es eh, la inteligencia del negocio detrás de los datos, cuál ha sido el comportamiento, cuál ha sido la tendencia, cuál ha sido, eh, la, cuál ha sido la, el reflejo de la de la adquisición de datos en términos de riqueza para, para ver en dónde hay situaciones críticas basadas en esa historia y en esa estadística. Eso es business intelligence. Y el tercero es más fascinante todavía, es el que nos abre un poco más hacia la aceleración en toma de decisiones de mayor impacto, que es la predicción. La predicción nos permite hacer modelos eh, con machine learning o con inteligencia artificial que nos eh, permiten predecir, hacer eh, analítica predictiva o prescriptiva de tal manera que podamos identificar en dónde con la información podría haber un, eh, una situación crítica a futuro y eh, si tomo una acción a, a, a ahora con base en esa información, ¿cuál podría ser mi resultado deseado al futuro? Sí, entonces, ¿dónde puedo tomar la decisión para hacerla de una forma más eh, prescriptiva? Esos son los tres niveles en donde se toman decisiones. Entonces, eh, yo, eh, si he de cerrar aquí, yo creo que el beneficio que tiene Internet de las Cosas al final redunda en la toma de decisiones y la oportunidad en ella y la calidad en ella, eh, eh, así como hacer más eficientes y productivos los procesos eh, y, las, eh, y, y el desarrollo sostenible de las comunidades. Ese es, digamos, el cierre para, para esa pregunta final. Bueno, pues muchísimas gracias tanto a Sergio y a Edgar por el espacio, por habernos acompañado y por supuesto a todas las personas que, que hoy entraron a este webinar. Queremos recordarle que si quieren obtener mayor información sobre temas de IoT, lo pueden hacer a través de las redes sociales de La Alianza tanto en Twitter, Facebook y LinkedIn, están como Alianza 80-180 y por supuesto, eh, todos temas de tecnología a través del Tic tac ccit en Twitter y nosotros que somos arroba-CCIT-bajo. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hoy y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Un abrazo y gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.